Hola gente, el día de hoy estaremos jugando en el servidor Universo Craft El queridísimo Universo Craft En la modalidad de Bedwars, Donde estaremos jugando todo Como pueden ver tengo nueva cuenta Nueva cuenta tengo Es mili, es rica No pregunte por el nombre pero La cuenta me la regalaron Me la regalaron y qué más le puedo decir El nombre está bueno patrullar así que el día de hoy antes de comenzar el vídeo quiero que le dejen like suscribanse y activen la campanita de notificaciones para más videos como este y con amigos abajo en la descripción dejo mi servidor de discord y mi canal de twitch y mi instagram para, para que vayan, vean y me sigan Así, ah, comenzando el vídeo